Nosotros somos Diego Guerrero, Santiago Ortiz, trabajamos en el Centro de Profesores de Mérida y llevamos trabajando con Escolarium desde el principio, de hace ya tres cursos. Nosotros creamos un buscador de recursos y la idea era que los profesores tuvieran fácil buscar por la red todo tipo de recursos educativos. ¿Y qué pasa? Que cuando llegó Escolarium nos dimos cuenta que la filosofía era la misma, era tener en una herramienta, en una plataforma, como todos juntos. ...donde poder meter nuestros recursos, nuestros libros digitales, las tareas, los mensajes... ...o sea, hacerle fácil al docente la tarea del día a día. ¿Eh? El, el Buscador de diseño al principio fue exactamente esa la idea. El Buscador funciona de la siguiente manera... ...quiero algo sobre volcanes... ...y con eso iba dando tus botones, iba bajando flash, presentaciones... ...y todo se organizaba y después se preparaba para dar clase. Con Escolarium lo tenemos mucho más fácil. Todos esos recursos se meten en un libro digital y lo tienes preparado para tu día a día. Y otra de las aportaciones que hemos hecho nosotros para Escolarium eh, son la colección de videotutoriales que hemos subido también a nuestra página y que están accesibles para todo el profesorado, que, en fin, que les pueden ayudar en toda la, en la tarea de subir recursos a Escolarium, de crear actividades, de subir un score, en fin, las tareas básicas se realizan en Escolarium. Una vez que conseguimos que los profesores saben buscar en la red y bajarse y seleccionar sus recursos, pues tienen una plataforma ideal. Lo meten en Escolario, lo organizan y ya lo tienen preparado para su clase. O sea que es que para mí es la herramienta ideal, desde luego. Ya hemos comentado, nosotros desde el principio estábamos metidos en el proyecto Escolario, ya llevamos tres años y bueno, hemos realizado muchos cursos para el profesorado. Básicamente han sido dos, y son los que más nos gustan a nosotros: ¿eh? la creación de un libro digital y el enriquecimiento del libro digital. Es Las tres fases que se hacen en estos cursos: enseñar a la gente a buscar, en seleccionar, en editarlo y prepararlos, y una vez preparado meterlo ya para su presentación en el escolario. Esa es la idea que se va siguiendo, tanto en, en con, contenido, creación, sí, creación y como El crecimiento simplemente son un trabajo ya hecho ir ampliando. Y Pero es lo mismo, es ir buscando y con qué puedo yo mejorar este libro digital. Pues ampliándolo por aquí, por allí y preparándolo para la mesa, para los comensales, que son nuestros alumnos. Es decirle la forma fácil de conseguir buenos resultados. Para que sea fácil para ellos, pues... Buscar recursos y. Y, y, y, y, y se razón, consigue, ¿no? que es lo bueno. Lo, lo hemos intentado siempre, pero con esta herramienta parece que se consigue. Nos comentan, oye, no podemos hacer otro curso para seguir ampliando sobre este tema? Porque sí que se engancha. Incluso gente escéptica que llega un poco al principio, oh, yo esto, aquello, yo, yo todos los ordenadores, y cuando termina el curso, las tres sesiones, dice, hacemos otro. <ríe> sí, porque sí, se engancha. Porque, y después, es divertido. La, la clave de Escolarion también es compartir. Sí. O sea, no se trata de que yo coja un libro, lo labore y lo guarde en mi cajón. Lo importante es que permite el trabajo colaborativo, que varios profesores estemos colaborando, en creando un libro y en compartir lo que cada uno ha hecho y ponerlo a disposición de toda la comunidad educativa. La formación está bien si se llega al 100% de, del profesorado, pero es muy difícil. Tú haces cursos y llegas a un 20, un 30%. Lo demás como que no llegan al nivel digital, de competencia digital, hasta ahora. ¿Qué pasa con Escolarium? Que lo pones tan facilito que cualquiera que no controle ni sepa nada de informática, con tres nociones, en cuatro sesiones o en tres sesiones, son capaces de utilizar estos medios para su clase. Pero hay un punto, que sería el seguimiento. O sea, un profesor llega aquí y hace sus tres horas y después ya no sé lo que está haciendo. Un poco hacer los cursos, pero después hacer un pequeño seguimiento y tener que, es, que vea que tiene un apoyo en mí cuando quiere hacer algo se propone hacer algo Dice, voy a intentar hacer un vídeo que haga, no sé, no sé. Bueno, y meter un escolario. Que cuente conmigo, que sí. le eche una mano. Sí. Le echamos una mano, para eso estamos aquí, para ayudar.